Alrededor de 80 niños y jóvenes pagaron una membresía para participar en los entrenamientos realizados en el gimnasio del Club Plaza Colonia. Cliff Morgan, oriundo de Nueva York, jugó en Uruguay en Welcome y Truville. Actualmente comparte su residencia entre Nueva York y nuestro país. La clínica de básquetbol de Cliff Morgan viene realizando actividades desde hace tiempo en Uruguay. Y además de Montevideo, ya ha recorrido varias ciudades del interior. No solo, no solo Colonia, está Mercedes, voy a Florida, yo voy a Tuacarambó, Tricar, uh, y también tal vez voy a tener algo en Maldonado. Entonces estoy por todos lados ahora, y San Jose, San Carlos, entonces sí, yo estoy intentando hacer muchas cosas en el interior. Morgan se refirió a los conceptos técnicos que intenta transmitir. Yo estoy intentando mostrar a ellos. Las cosas que nosotros hacemos en Estados Unidos, es mucho más cosas, mucho más físico, es eh, mucho más detalles hacer las cosas. Para mí no me importa hacer las cosas rápido, hacer las cosas bien. El coordinador de Plaza Colonia, Básquet, Sebastián Vélez, manifestó que fue una instancia de enriquecimiento para los planteles del club. Tanto para los entrenadores, los profesores, como para los chicos, una experiencia nueva. Muchos nos, nos decían hoy en el turno de la mañana. No estaba acostumbrado a entrenar así, si, si bien nosotros contamos con un profe, este, no es la misma metodología porque, como te decía antes, vino a, a mostrar que en las mismas instalaciones que nosotros entrenamos de una forma, se puede entrenar de otra. El ex entrenador de los New York Knicks entiende que en Uruguay hay mucho más talento del que se logra proyectar en jugadores compitiendo en equipos a nivel internacional. Desde el año 2000 hasta ahora, ustedes tienen 14 jugadores. 14 jugadores que fui en CIA, nada más, 14. Tiene mucho más talento aquí. Es la forma que entrenar, la forma que aprendiendo las cosas. Tiene que mejorar la forma para tener más este niños para ser, uh, poder jugar en Estados Unidos, en el universitario. Pues yo creo que puedes, yo creo que puedes. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.